El equipo Straton continúa con el proceso constructivo de nuestro proyecto emblema, el proyecto VITA. En esta oportunidad presentamos las imágenes de lo que fue una gran jornada, el vaciado de los aligerada del primer nivel. Asimismo, la fuerza laboral del equipo Straton trabaja de la mano con empresas especialistas en concreto premezclado. Como siempre, la empresa Ancosur colabora con la supervisión de nuestro proyecto con profesionales de experiencia y calidad constructiva. Por supuesto que el equipo Stratton continúa perientemente con el cumplimiento de plazos y a pesar de las circunstancias climáticas, todo el equipo está comprometido para entregar la mejor calidad, seguridad a nuestros propietarios. Straton. Seguridad, calidad y confianza.